Muchas gracias por, por haber acertado esta entrevista, estoy seguro de que va a haber muchísima gente a la que le pueda interesar conocer tu testimonio, eres una persona pues, que, que ha pasado por una situación vinculada con la ansiedad, no sé si en la actualidad sigues teniendo esos síntomas, entonces me gustaría conocerte un poco mejor y conocer un poco mejor pues, eh, que, cuáles fueron esas situaciones vinculadas con el inicio y mantenimiento de la ansiedad. Entonces, me comentas, Vanessa, para arrancar, ¿cómo se inició eh, esa situación de ansiedad? Eh, pues yo te cuento, más o menos esto hace alrededor de dos años. Eh, yo nunca en mi vida había escuchado ni que era la ansiedad, ni tampoco conocía personas con ansiedad. Un día, de repente, a eso como de las eh, seis de la mañana, eh, me despierto, pero me despierto con una taquicardia, con una sudoración... Eh, con una cantidad de síntomas que yo dije, me estoy muriendo, me está pasando algo, eh, llamen a la ambulancia, porque realmente nunca había sentido... De hecho, ese día llamaron a la ambulancia a mi casa porque eh, estaba muy mal, o sea, estaba muy mal y empecé a gritar en mi casa, a decirle que me ayudaran, que por favor, que algo me estaba pasando. O sea, era una ansiedad incontrolable. Entonces, a raíz de eso... Eh, eh, vino la ambulancia a mi casa, eh, me dieron un día y así paulatinamente las veces que he ido siempre un día pero yo realmente pues no sabía qué es lo que era la ansiedad, o sea, eh, no, estaba más estresada, o... pero eh, se fue aumentando. ¿Qué, qué, que... síntomas, ¿Qué síntomas tuviste en esa primera ocasión? Eh, como que, un, o sea, sensación como de irrealidad, o sea, eh, yo creía que no, no, o sea, no, que no era posible que me estuviera pasando esto. El corazón o sea, se me quería salir eh, pálida. O sea, me ponía eh, los labios eh, blancos o morados. Eh, sentía como calambres, sentía una debilidad impresionante. O sea, sentía unos síntomas eh, como para desfallecer totalmente. Entonces, claro, el no saber qué era me generaba más ansiedad porque claro. eh, nunca lo había vivido. Entonces, claro, ahí ese fue la primera, el primer episodio que se me empezó a generar la, la ansiedad. ¿Tenías miedo por tu vida o pensabas que tu vida podía peligrar, quizás? Claro, o sea, yo dije que me estaba dando un ataque al corazón. Dije, me, me está dando un ataque, me voy a morir, este fue mi día... Eh, me puse en la peor situación, claro, pues imagínate uh -huh. el, el grado de desespero que tuve que tener para que a las seis de la mañana llamaran eh, a la ambulancia. Uh -huh. O sea, un, uh -huh. una cosa muy maluca, muy fea. ¿Tú estabas, muy fea. Dur estabas durmiendo entonces, quizás? Sí, yo estaba durmiendo, de hecho eh, venía a mi familia, porque eh, yo ahora mismo vivo en Elche, pero eh, vino mi familia de Colombia y estábamos, hacíamos un viaje a Madrid el otro día en AVE. Entonces, uh -huh. me tenía que levantar súper temprano porque nos íbamos a, en el AVE. Uh -huh. Pero al momento de despertarme, yo me empecé a coger el pecho, se, sentía que algo no iba bien, eh, muy mareada, eh, me encontraba fatal, fatal. Entonces claro, al verme en mi familia así, yo realmente uh -huh. he sido una persona muy sana. Siempre he hecho mucho deporte, eh, me he cuidado mucho con la alimentación, o sea, no tengo mm. vicios ni fumo. Entonces, claro, mi familia al ver estos síntomas dijo, está pasando algo, a la mm. niña le está pasando algo, claro. Uh -huh. Muy bien. Ellos llamaron a la ambulancia entonces, te fuiste al hospital y ¿qué sucedió en el hospital cuando llegaste al hospital? No, eh, la ambulancia subió a mi casa, eh, sí. entró a mi casa y bueno, me tomaron... Eh, creo que la atención, me hicieron una prueba como de azúcar o algo, eh, pues me revisaron y me dieron un día o sea, eh, Pero claro, no entendía y dije, bueno, a lo mejor eh, algo pasó, no sé. Me mm. dieron un día y bueno, ese día pues estuve un poco más, más tranquila. Los síntomas eh, una temporada se calmaron mucho, o sea, dejó de, uh -huh. de aparecer entonces yo dije, sí fue, no. Fue una cosa... Mmm, puntual, mm. pero no fue así, o sea, mm. realmente eh, ha ido aumentando y el año pasado, a, a principios de este, ya ha sido más, mm. mucho más frecuente casi todos los días. Vale, y las siguientes veces que te apareció, ¿qué es lo que sucedía? ¿Recuerdas alguna otra situación aparte de esa situación de inicio? Eh, no, o sea, como te dijera yo, eh, lo que me parecía muy curioso es que aparecía de la nada, o sea, estaba en el supermercado, cogiendo los tomates, y de un momento a otro me empezaba a sentir mal. Oh. Y claro, entonces eso me empezó a, a causar un montón de, de paranoias y, y de pensar de que tenía una enfermedad. Oh. De que eh, tenía un soplo en el corazón, o sea así como te lo digo. Oh. De uh -huh. que tenía alguna enfermedad, de que algo no iba bien, pero entonces como en el supermercado, como en el café como en la casa, como viendo una película, de un momento a otro se me disparaba, sin saber mm. qué era lo que me estaba pasando. Claro. Y no era que estuvieras pasando por una época muy estresante en tu trabajo, en tus estudios o en tu vida en general, sino aparecía sin más, ¿es así? Pues, eh, o sea, a lo mejor cuando empezó sí tenía... Eh, había, me habían retirado el trabajo, había tenido una serie de situaciones, mm. pero pues no son situaciones nuevas, o sea, no era algo que realmente yo dijera no, es que una situación caótica uh -huh. para que me desencadenara estos síntomas. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ahora estoy mucho más tranquila y la ansiedad ha sido más fuerte que cuando antes tenía un poco más de, de movimiento, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Muy bien. Y en esas otras ocasiones, cuando estabas en el supermercado, por ejemplo, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, no sé si vino la ambulancia también o si fuiste tú a urgencias, ¿Cómo, cómo, ¿qué pasó? Mm, recuerdo de que, o sea, de que fui al supermercado, cogí mi moto eh, y estaba en un semáforo y en el semáforo me empecé a marear y a sentir muy mal y me tocó dejar mi moto literal en el semáforo uh -huh. y llamar a mi familia a que fuera por mí porque no me encontraba bien, porque me estaba mareando, porque eh, me iba a desvanecer en cualquier momento, me sudaba en las manos, o sea, eh, la taquicardia era terrible, y o sea, es una sensación de malestar, y aparte los pensamientos de que te, va, te vas a morir, te va a pasar algo, algo no está bien, tienes una enfermedad, entonces, ¿sabes? Pero la ambulancia, yo he ido un montón a urgencias, la ambulancia ya ha venido a mi casa muchas veces, o sea que ya estoy un poco familiarizada con el tema de, de vale. las urgencias. Supongo que lo que te dicen es que es ansiedad y que ya se te pasará, ¿no? Te dan a lo mejor otro día pan para que se te baje más rápido la ansiedad, pero ya está, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo realmente, pues, eh, lo que te digo, hace dos años que la tengo, pero pues hay periodos de que está más más alta, más baja, pero lo iba no. manejando, lo iba manejando, pero no. últimamente eh, ha sido ya mmm, en plan que me incapacita salir de mi casa. Por ejemplo, yo estudio y llevo más o menos eh, un mes sin poder ir al colegio, sin poder ir a clase, no. porque la ansiedad es tal que soy incapaz, o sea, literal incapaz, de estar mucho tiempo prestando la atención a, a algo porque siempre pienso que me va a dar algo en, el, en, mi, en mi centro donde estoy estudiando, que me va a dar un ataque, que mis compañeros me van a ver, que voy a empezar a sudar, entonces es pensar en tener que estar eh, un tiempo determinado para que en mí ya se desencadenen un montón de situaciones que... Es como miedo, a lo mejor, hacer el ridículo en sitios públicos, ¿puede ser? Eh, sí, o, o, o... no sé, o sea, no, no te puedo ni describir porque son situaciones que yo soy consciente de que son muy cotidianas uh -huh. y que son normales y que son inofensivas y, y uh -huh. yo digo, ¿cómo es posible, Vanessa, que te dé miedo ir a estudiar? O sea, ¿cómo, cómo es posible? No, no tiene sí. lógica, para mí no la tiene pero es miedo, es como eh, miedo a que me dé un ataque, eh, bueno. miedo, miedo a, que, a que pase algo que, que no pueda controlar, ¿sabes? Mm -hmm. mm. Es como el pensamiento de que en esa situación es probable que te vaya a suceder algo, ¿no? Te sientes más insegura que estando en casa, quizás, ¿no? Claro, en mi casa me siento más segura, pero a veces, o sea, eh, depende lo que te digo, se va aumentando o... Yo intento controlarla mucho porque sé que es algo mental, sé que no es permanente, sé que es temporal. Entonces mm. intento eh, ser muy consciente de la situación, informarme, leer, ¿sabes? Y saber mm. que algún día va a pasar y que la tengo que superar. Pero eh, lo último, a principio de año, eh, me daba mucho miedo ducharme. Mm. Miedo a ducharme. O sea, es meterme a la ducha Pensar que la comida me ha caído mal y que me va a dar un ataque y que me voy a morir en el baño. Mm. Miedo a lavarme el pelo, eh, miedo a mojarme. O sea, co cosas que, que realmente es que o sea, parece como vergonzoso contarlo, pero esta es mi realidad y esto es lo que yo siento. Y yo creo que hay gente mm. que, que pensará también, no, pero a mí me da miedo esto, o yo tengo tal situación y que... Un... Eh, y que uno pues siente vergüenza, pero yo creo que hmm. estas son cosas que hay que contarlas y que por, muchas veces por vergüenza te callas cosas, y yo creo que no, o sea, no... ¿Qué, ¿Qué otras cosas estás evitando, Vanessa? Porque me has hablado de ir al sitio donde estás estudiando, me has hablado de que en algunos casos el tema de ducharte o bañarte también te genera miedo, ¿qué otras cosas evitas por miedo? Eh... Me, me ha gustado muchísimo el café y la Coca-Cola, no me tomo un café, no me tomo un té, no me tomo una Coca-Cola, no tomo soja, eh, porque automáticamente todo eso me cae mal, o sea, eh, genera, eh, eh, me genera como un rebote, eh, una acidez, eh, una sensación en el estómago horrible, entonces he evitado ciertos alimentos, eh, evito eh, donde hay muchas personas, o sea, uh -huh. Me empieza a sentir incómoda cuando hay mucha gente. He evitado eh, los centros comerciales o las tiendas. Uh -huh. y... Vale, transportes públicos quizás, porque nosotros en la consulta en, en el Calma al Mar Centro de Psicología, que es el sitio donde trabajo aquí en Valencia, uh -huh. hemos visto a muchísimas personas con ataques de ansiedad y nos decían que una de las cosas que evitaban era los transportes públicos, porque decían que no podían controlar en qué momento se podían bajar de ese transporte, por ejemplo, el autobús urbano, o el AVE, o algún avión. No sé si en tu caso también tienes este tipo de evitación. Hace tiempo, sí, cuando me subió un autobús sentí ese, o sea, estar aferrada a la al tubo del autobús, y tener un miedo intenso de decir, ¿qué hago aquí?, eh, ¿cómo me bajo?, pero fue una vez. Pero, por ejemplo, yo a mi, a mi centro de estudio iba en patinete, que es muy cómodo y que pues la gente lo usa muchísimo. Sí. Y el pensar ir en, el, en el patinete me cuesta, porque me puedo caer, porque me puede pasar algo. Entonces, siempre es un montón de pensamientos negativos hacia y cómo llego y cómo voy y, y, y sabes entonces claro, intento utilizarlo mmm, lo menos posible uh -huh. pero sí, lo utilizo con mucho miedo con, con, ah, eh, como con uh -huh. cierta desgana por decirlo de alguna manera muchos pacientes de calma al mar eh, llevaban encima algún tipo de talismán amuletos o cosas que les hacía sentir seguros que en algunos casos eran botellines de agua Ajá. o pastillas o el teléfono móvil muy cerca háblame de si tú tienes algún tipo de recursos de este tipo pues mira es muy curioso y me alegro que lo comentes porque pensé que era la única y que era manía mía y que me estaba era sí. yo o sea lo único que tomo es agua yo no tomo nada más, o sea, lo único que consumo es agua, y no puedo vivir sin una botella de agua, o sea no puedo salir de mi casa sin una botella de agua, porque en las veces que siento la ansiedad, siento que me ahogo o que me va a faltar la respiración entonces me puede faltar todo, menos el agua los chicles, no puedo estar sin chicles, porque siento mucha ansiedad, entonces necesito estar y aparte de como que me da un poquito de azúcar y como que me tranquilizo, chicle, agua, y, y bueno, y días pero no porque me lo tome, no, o sea, eso en un caso muy extremo, sí. pero me da como una seguridad de que si sé que en cualquier momento me puede dar un ataque, me lo tomo sí. y bueno, y, y, y me calmo, pero de mi casa no puedo salir sin agua, sin chicles, y es muy curioso porque eh, yo he comido chicle muy, muy esporádicamente porque intento cuidarme mucho los dientes mm. y porque sé que no está bien comer tanto chicle. Mm. Pero yo me puedo comer 10 chicles en 3 horas, en 2 horas. Mm. Cosa que es bastante, mm, ¿sabes? que Yo pienso que mm. la gente, mis compañeros ya se dan cuenta de que, for, que como chicle de una manera compulsiva, Sí, es, es compulsiva. Uh -huh. Muy bien. Y antes de que empezases con estas situaciones de ansiedad hace dos años, sí. eh, ¿notabas también la necesidad de llevar una botella de agua encima siempre y chicles? ¿O... No, no, no. Sí, o sea, siempre tomo agua, pero no eh, como una necesidad que si no la llevo me muero o como si no llevo agua eh, me puedo poner a llorar de hecho un día en casa no había agua porque como eh, aquí en el Chile tomamos agua embotellada ¿no? o no sea que las personas tengan agua de su grifo eh, de, en mi casa no había agua y me acuerdo que estaba comiendo y yo dije no hay agua o sea me puse a llorar inmediatamente porque no había agua en mi casa porque me sentía tan mal yo dije no hay agua por favor de traerme agua. De hecho, uh -huh. mi familia fue a traerme agua y yo descansé, Ay, o sea, dije, o que me falte todo menos el agua, ¿sabes? Uh -huh. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo ha reaccionado tu familia durante estos dos años ante tu problema? ¿Te, ¿Te sientes entendida y comprendida en general? ¿O sientes que la gente no llega a, a entender cómo tú te sientes? Yo creo que es muy complicado que la gente realmente entienda si no has pasado por una situación como esta, porque eh, a lo mejor yo en su momento cuando veía a las personas que, ah, uno que tiene depresión o que tiene ansiedad, eh, miras desde lejos como desde los toros, desde la barrera, pero piensas que le da a la gente, nunca te puedes imaginar que te puede dar a ti, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, esto es un tema que si no lo vives es muy difícil que lo, que lo entiendas. Eh, mi familia obviamente pues, se preocupa, eh, porque quieras o no, eh, no muchas veces no tienes el conocimiento suficiente eh, para saber lo que es esta clase de, de trastorno o de lo que sea y mi familia me, está, me apoya y obviamente me quiere y tal pero hay veces que yo siento que se le sale de las manos bueno. porque este año ya eh, los ataques de ansiedad han sido severos entonces uh -huh. claro ellos no saben si si me estoy enloqueciendo, o si estoy enferma, o no saben realmente cómo tratarme, uh -huh. y o sea, y yo, mmm, en, es, en estos momentos de que, que uno se sienta así, o sea, yo creo que es indispensable in, in, el amor de tu familia, y muchas veces no te tienen que decir, ¿qué tienes?, ¿qué te pasa tal?, a veces con una mirada, a veces con el saber que tu familia está ahí, aunque no te entiendan, pero hagan la forma de entenderte, para mí ya es más que suficiente. ¿Sabes? Uh -huh. Sí, que, que notes que están volcados por ti, ¿no? Aunque no lleguen a entender 100% qué es lo que sientes, ¿no? Claro, uh -huh. porque es complicado, pero por lo menos yo saber que mi familia... No te entiendo del todo, pero estoy aquí. Si algún uh -huh. día quieres hablar, estoy aquí. Si necesitas eh, algo de mí, estoy aquí. O sea, uh -huh. yo creo que eso es importante y a mí me ha ayudado bastante, la verdad. Eh, me da pena porque es complicado, porque ellos también sufren, al igual que tú sufres... Porque lo llevas dentro, tu familia sufre al ver tus cambios, tus estados de ánimo, eh, al ver que he sido una persona tan activa, tan divertida, eh, tan sociable, mm. al ver que eh, no vas al colegio o que no haces eh, cierta clase de cosas. Entonces, no entienden realmente qué es lo que me puede estar pasando, ¿sabes? ¿Tienes la sensación de que está cambiando tu personalidad por este problema de ansiedad? Totalmente. Totalmente, o sea, totalmente porque siento que no soy yo, siento que eh, se ha, eh, se ha mm, apagado mi, mi personalidad y la chispa. Yo he sido una persona eh, aventurera, digámoslo, guerrera, eh, dicharachera, mm. y yo siento que esto que me está pasando me está condicionando muchísimo a, a muchas cosas y me estoy enfrentando con miedos que yo nunca en mi vida había tenido esta clase de miedos y has conocido a alguna otra persona que tenga síntomas parecidos al, a los tuyos, Vanessa pues mira, esto es como el que se compra un coche rojo que nunca ve coche rojo, se compra un coche rojo y empieza a ver que todo el mundo tiene coches rojos, pues lo mismo ha pasado, yo eh, a raíz de esto eh, que la amiga de mi madre, no sé qué que la inquilina de no sé quién tal que mis compañeras de clase entonces claro, dices está mal lo que voy a decir pero digo, oh, gracias a Dios no soy yo la única. O sea, mm. por lo menos hay una esperanza, porque cuando eh, piensas que eres la única persona que tiene una enfermedad o una, o una patología o lo que sea, dices, no hay cura para mí, soy, nadie conoce lo que estoy pasando. Entonces, claro. sí que sí. conozco. De hecho, una de las primeras cosas que te, te comentaba cuando acertabas tener esta entrevista es que tu testimonio le va a ayudar muchísimo a gente que esté pasando por lo mismo y que piensen que son bichos raros porque les está sucediendo algo vinculado con la ansiedad y notar que lo que están pasando le sucede a otra persona y ya no solo a otra persona, a muchísimas otras personas, te hace pensar que, primero, que es un, una situación normal vinculada con, con la ansiedad, lógicamente, pero que no es tan excepcional, ¿no? y que por el hecho de que le suceda a tantísima, tantísima gente, pues ha, eh, es un problema que se ha investigado mucho y que en la actualidad tiene tratamiento. ¿no? Entonces, el sentirte que no eres un, única, pues eso le, le ayuda mucho a la gente. Eso lo, he visto, lo hemos visto en consulta, cuando a las personas con ataques de pánico o crisis de ansiedad les entregamos eh, eh, eh, fotocopias eh, o documentos concretos que describen sus problemas, bueno, que describen lo que es el ataque de pánico, y la persona dice, ¡ay, mira, sí! Taquicardia siento yo, presión en el pecho también, sensación de irrealidad también, miedo a morirme también, miedo a perder el control también, ¿no? Entonces, sí, sí. el verlo por escrito hace que la gente también se vea eh, identificada en eso y que es, es hasta cierto punto reconfortante, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, reconforta bastante saber que tus síntomas aparecen en un papel o que coinciden con lo que a lo mejor te explicas tú en tus vídeos, que cuando lo vi yo dije, gracias a Dios. O sea, es como cuando, como un milagro, como por fin alguien eh, como que siente empatía hacia lo que yo tengo, entonces realmente son muy reconfortantes los vídeos estos. Uh -huh. Y háblame, Vanessa, de cómo ha ido evolucionando en el tiempo Porque surgió hace dos años, desde ese primer ataque de pánico sí. ¿Cómo ha ido evolucionando hasta la fecha actual el problema? Pues, eh, te digo, empezó a los dos años No me volvió a dar eh, no sé cuánto tiempo eh, Después pensaba que me daban, era como alergias Porque me comía uh -huh. algo, literal, una vez me comí un, un pan con sésamo hiperventilé, me llevaron a urgencias, eh, me hicieron como eh, una muestra de, eh, de alergias o algo, eh, me pusieron oxígeno, pero al final era ansiedad. Entonces, ¿sabes? O sea, ha sido como, como un camino largo de ir a médicos. Yo me he hecho miles de exámenes de sangre, me he hecho eh, pruebas eh, me he hecho eh, la prueba del aliento, o sea, lo que te puedas imaginar me lo he hecho, porque siempre he pensado que cuando me siento así es que tengo una enfermedad. O sea, mi madre, de hecho, eh, en la temporada esta que te dije que empezó eh, sí. mis ataques de ansiedad, mi madre es, la estaban operando de un cáncer de pecho. Sí. Entonces, claro, yo quedé con eso y yo dije, tengo lo tengo, o sea, estoy enferma y de hecho me dolía un pecho, pero exagerado y yo dije estoy mal, tengo lo mismo que mi madre, eh, entonces las paranoias fueron aumentando y aumentando porque pensaba que todo el mundo que tiene una enfermedad, yo la tenía, uh -huh. sabes, pues entonces sí. yo considero que del año pasado a estos tres meses, que te puedo decir que han sido los más difíciles de, de mi etapa con, con depresión, Mm. Eh, ha sido bastante, o sea, los tres meses han sido bastante caóticos realmente. O sea, mm. de sí, cómo pero... me sentía, como me siento ahora sí. Estás hablando entonces incluso de depresión, ¿no? Eso es que el problema de ansiedad está bajando el estado de ánimo, ¿es así? Sí, claro, totalmente, totalmente. O sea, eh, porque. Lo que pasa con estos síntomas que, bueno, si sí, los tienes paulatinamente, una vez, de vez en cuando, bueno, los pero cuando ya hace parte de tu vida diaria, esto ya te cohibe de hacer muchas cosas y yo he dejado de hacer todas las cosas que me gustan por miedo a perder el control, por miedo a que me dé un ataque, entonces eh, yo siento que me he ido apagando y, y un poco encerrando en mi mundo, porque... Ajá. Eh, está bien que tú puedas decir mira, me siento mal, pero es que no está bien tampoco decirle a la gente todo el tiempo me siento mal, me duele el estómago eh, me va a dar un ataque de ansiedad por favor, eh, agua, o sea la gente te, entienda, eh, te entiende hasta cierto punto, pero la gente también mm. tiene su vida, ¿me entiendes? entonces claro. creo que es injusto estar todo el tiempo, me siento mal me siento mal, me siento mal, aparte eh, esto te vuelve muy negativo mm -hmm. porque es que te vuelves súper negativo, yo he sido una persona muy positiva, o sea, muy positiva, todo lo veo positivo, no, feliz, no te preocupes, todo va a salir bien, no sé qué, o sea, siempre intento animar a la gente y he sido muy positiva, pero esto, mm. verme tan negativa, eh, tantas cosas que han cambiado, mi humor ha cambiado muchísimo, eh, la, mi manera de vestir ha cambiado incluso, porque a lo mejor eh, lo que antes me gustaba ya no me gusta, eh, le he encontrado apatía a muchas cosas, ¿Cómo ha cambiado tu manera de vestir, por ejemplo? Eh, a lo mejor antes me gustaba arreglarme más, eh, ponerme tacones o, o, o arreglarme en sí. O sea, uh -huh. eh, ya me parece como, eh, como... ¿Para qué? O sea, ¿sabes? Uh -huh. Y yo, mi naturaleza no es esa. Independientemente de que esté pasando por una ansiedad, sé, cual, o sea, sé quién soy y sé lo que hacía y cómo era. Entonces, claro, soy muy consciente de lo que me está pasando y digo, mm, aquí pasa algo. O sea, están cambiando muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que más rabia te da el no poder hacer por culpa de la ansiedad? Porque me imagino que habrá muchas cosas en tu día a día que digas, Joba, ¿cómo me fastidia el no poder seguir haciendo esto? ¿Algo que te haya gustado durante alguna época de tu vida que te encuentres ahora limitada? ¿Hay algo en especial? por ejemplo, mira, eh, antes hacía muchísimo eh, crossfit, eh, me han gustado siempre los deportes así como fuertes, eh, entonces, de hecho, no he vuelto ni al gimnasio porque hago eh, a lo mejor eh, algo y me empieza a dar, eh, pues, o sea, haces un ejercicio entonces, obviamente, tus pulsaciones empiezan a subir y yo claro. lo asocio con que me va a dar un ataque eh, al corazón y yo paro y entonces, entonces, Leído, cogiendo eh, miedo, eh, incapacidad de, de levantarme, sabiendo que tengo que levantarme al gimnasio y digo no, no, no, hoy no uh -huh. y lo voy postergando. Eh, lo que te digo, yo estudio por la mañana y por la tarde, por la tarde hago algo de administrativo uh -huh. y por ejemplo la semana, hace dos semanas, duré una semana sin ir. Uh -huh. ...incapacidad de levantarme o incapacidad de irme en la patineta o... ¿sabes? Entonces, sí. claro, ya veo que es que me está costando mi día a día. Lo que comentas de los síntomas físicos es algo también muy habitual. El, probablemente dediques bastante tiempo a focalizar tu atención en tu corazón... ...o en tus sensaciones del sistema digestivo, ¿no? Exacto, a lo mejor, o en tu pecho para ver si respiras o si notas una opresión aquí. Claro. Me decían algunos pacientes que, está, que evitaban incluso subir escaleras, porque cuando suben escaleras, sí. el corazón lo nota más fuerte claro. y eso le genera como el miedo a, ya me va a dar otra vez el ataque de pánico porque el corazón se me está alterando. ¿no? Claro, te, tal sucede, cual, tal te cual. sucede a ti también, esa observación de, tus, de tu cuerpo, esa observación de tus síntomas físicos? Eh, claro, e intentar no agitarme, para que no vuelva a pasar, eh, ¿sabes? Ah. Para no, o sea, como para no tener un principio de ataque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para no estimular el ataque. Entonces, ah. claro. Pero entonces eso te va, a mí personalmente me va poniendo triste porque yo siento que yo necesito hacer deporte, siento que necesito salir, pero ah. es una incapacidad real la que yo siento de no poder salir. Entonces, por ejemplo, eh, mi novio, mi, mi, o sea, mi entorno, ¿y por qué no sales? ¿y, y ¿pero por qué no vas a salir? ¿por qué no puedo? ¿y por qué no haces deporte con el gimnasio a lo mejor pagado un año o seis meses? Eh, uh -huh. pero no puedo. Entonces, claro, ellos te entienden hasta cierto punto, pero llega un momento que dicen, pero ¿cómo no va a poder ir al gimnasio? ¿o cómo no va a poder ir al, a estudiar si, si está aquí al lado? ¿o si te tarda cinco o diez minutos? Claro, uh -huh. Y te sentirás algo incomprendida, me imagino, ¿no? Sí, en me, me, me siento como sola como, como sola contra el mundo. Eh, te digo que, o sea, el, el YouTube, el, el Internet, me ayuda mucho como a, a sentirme mejor, eh, ver los vídeos y eso, me como que digo, uh, uh, bueno, hmm. eh, esto parece que va mal, pero no tan mal, ¿no? También me anima mucho a leer los comentarios de alguna gente, eh, que sí. es positiva, alguna gente pues también que también que, y bueno, y los, hay personas que a lo mejor están a lo mejor muy mal, e intento darle ánimo como puedo, ¿sabes? Porque <ríe> sí. creo que, que es importante, ¿no? Y también espero que la entrevista sirva mucho para lo mismo que tú dices, para concientizar la gente, para que sepan que no están solos, porque creo que sí. son problemas que se tienen que hablar, esto se tiene que hablar y tenemos mucho tabú sobre esto. Entonces, es uh -huh. importante eh, saber que no estamos locos, que no, no nos va a dar nada y que pienso que hay que aprender a gestionar las emociones. Sí, exacto, sí. Porque a ti las emociones te aparecen probablemente desde percibir simplemente sensaciones en tu cuerpo, ¿no? Me imagino que el prestar atención a tu corazón ya te genera emociones ¿no? en tu día a día. A lo largo de, de un día normal, por ejemplo, eh, ¿Cuántas veces crees que prestas atención a tu corazón? Por ahí unas dos o tres, uh -huh. o sea, más o menos. Yo ¿Y puedo todos, todos tener. todos los unos... días. Viendo, ¿no? Todos los días llevas atención a tu corazón. ¿no? Sí, claro. No y también eh, al estómago, o sea, eh, me lo ha trastocado totalmente esta situación, ¿sabes? Uh -huh. eh, sí he tenido muchos problemas de estómago a raíz de esto. ¿Has cambiado puedes... tu, tu alimentación? ¿Ha cambiado también? Eh, sí, obvio, obvio, obvio, o sea, eh, pero ha cambiado, yo creo que a mal, porque ya no sé qué comer, o sea, hay tantas cosas que me sientan mal, que ya no sé qué comer, hubo un tiempo que dejé la leche, dejé los lácteos, eh, dejé un montón de cosas porque todo me caía mal, porque pensaba que, que o sea, que tenía una alergia, que, que era intolerante al gluten, a la lactosa, tal, y, y no era verdad, pero, por ejemplo, uh -huh. a, a día de hoy lo que te digo, eh, como muchas cosas, excepto café, té y... ¿qué era lo otro? Y soja. O sea, uh -huh. no puedo, literalmente no puedo tener contacto uh -huh. con, con estas sustancias peligrosas. <risa> Muy bien, perfecto. Pues si quieres, Vanessa, para ir finalizando, te voy a invitar, a si te apetece, que les dejes algún tipo de mensaje o de comentario y dirigirte uh -huh. en primera persona a todo el mundo que está ahí al otro lado de la pantalla y dejarles algún tipo de, de mensaje, el que tú quieras. Bueno, primeramente, darte muchísimas gracias a ti por escucharme, realmente uh -huh. que gracias, porque eh, yo creo que esto a veces es como eh, que no tenemos como mucha voz, entonces, gracias por darle voz a esta situación, por escucharme, por tomarte el tiempo, ¿sabes? Realmente, mm, te lo agradezco de corazón, porque es una situación que, eh, que te entristece y que, bueno, que es un poco complicada. Mm. Eh, nada, espero que a las personas, a todas las personas que vean el vídeo les sirva para saber que no están solos, que esto tiene solución, que cada persona tiene su lucha interna, su, diaria. Eh, para las personas que no la tienen, también que intenten comprender más y comprenderlos los unos a los otros, que a veces a lo mejor tu compañero está irritado, o tiene algún problema, o tiene una, alguna molestia, y realmente pues no sabemos lo que la persona está viviendo internamente, entonces un uh -huh. poco más como de comprensión y tolerancia, y bueno, y, y nada, que todo tiene solución, que busquemos ayuda, creo que es importante buscar ayuda eh, con uh -huh. profesionales, eh, que nos pueden ayudar y nos pueden guiar eh, por donde realmente tenemos que, que ir, que no nos automediquemos, que tampoco le creamos a todo el mundo mm. y que sepamos que no nos va a pasar nada y que simplemente que son cosas que pasan. Yo eh, en parte, o sea, eh, sé que es una situación difícil, pero lo tomo de la mejor manera y pienso que esto, cuando salga de esta situación, me va a ayudar más y voy a ser más fuerte y me quiere enseñar algo o sea, algo creo que bueno y positivo voy a sacar de esto entonces pues lo tomo bien uh -huh. eh, hay días malos, hay días buenos pero sé que va a durar poco o sea que mucho ánimo, mucha fuerza y nada eh, un beso enorme y un abrazo enorme a todas las personas que estén pasando por esta situación y que yo también la estoy pasando y que os entiendo perfectamente todo y que veáis el el vídeo y que nada, que todo va a ir bien. Muy bien, perfecto Vanessa, pues lo dejamos entonces por hoy, eh, te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo, tu testimonio, estoy convencidísimo de que le va a venir muy muy bien a toda la gente que piense que, pues eso, que, que no se encuentre mucha explicación a lo que le sucede, para que vea cómo tú has trasladado hoy de una manera exquisita y perfecta, pues que, que es una situación que le sucede a mucha gente con los síntomas que muy bien también has descrito. Así que vale. muchísimas gracias. Gracias a ti, que estés bien.